vamos a ver cómo animar objetos con una trayectoria es decir para que los objetos sigan una trayectoria para eso yo he configurado una escena en la que tengo dos objetos un prisma que es un cubo modificado y una, un tipo de rueda que es un cilindro modificado a continuación voy a dibujar la trayectoria que quiero que siga el primer objeto para eso voy a venir a agregar y voy a decirle acá curva y voy a elegir círculo, ¿bien? En este caso me interesa que ese círculo esté sobre el plano eh, que he dibujado, por eso le voy a colocar ahí la coordenada Z. Recordemos que estoy trabajando en este panel de transformación que aparece o desaparece con la tecla N del teclado. Bien. Tengo aquí entonces este círculo y lo voy a modificar. Le voy a dar en X una escala de 4 unidades y en Y una escala de 8 unidades para que la trayectoria sea elíptica. Bien, tengo acá entonces la elipse que quiero que siga mi objeto. A continuación voy a seleccionar el objeto que quiero animar y me voy a cerciorar de que sus coordenadas estén en 0, 0, 0. ¿Sí? Para que de este modo después se adapte bien a la trayectoria y no tenga un desplazamiento respecto a la misma. Esto es importante tenerlo en cuenta. A continuación voy a elegir acá, donde está este icono del eslabón, eh, voy a elegir agregar restricción de objeto. Y voy a decirle que siga la trayectoria. Bien, a continuación voy a decirle cuál es la trayectoria desde objetivo aquí me aparece la curva Bezier, el, el círculo Bezier, que es el que yo quiero que siga. Como vemos, ahí ya el, el objeto se ajustó a la trayectoria. Voy a destildar seguir curva y voy a darle animar trayectoria. Si a continuación yo le doy play desde acá o aprieto el atajo de teclado Alt-A, ya puedo ver que el objeto se mueve a lo largo de esta trayectoria si además tildo acá seguir curva vamos a ver cómo además va rotando a medida que sigue la trayectoria muy bien ya tenemos entonces animado el primer objeto ahora voy a animar el segundo y a este eh, voy a generarle una trayectoria recta para eso voy a picar acá donde dice agregar dentro de curvas trayectoria bien Aquí nuevamente le voy a dar coordenada Z0 para que aparezca y aquí está la trayectoria que me ha generado automáticamente el programa. Eh, voy a modificarla, le voy a dar en X una escala de 3 unidades y yo quiero que este objeto se desplace dentro de, de esta otra elipse. Entonces voy a girar esta trayectoria y la voy a girar 90 grados, acá donde dice rotación, como la rotación quiero que sea en el plano XY y eh, voy a marcar los 90 grados en z, bien y ahí tengo entonces mi trayectoria recta para el siguiente objeto, si ahora yo veo esto desde vista, vista superior, ¿sí? puedo terminar de ubicar esta trayectoria donde a mí me interesa que esté bien, un poquito más acá Ahí. perfecto bueno, a continuación voy a seguir el mismo proceso que antes selecciono este objeto me cercioro que sus coordenadas sean 0, 0, 0 ¿sí? para que se adapte exactamente a la trayectoria sin desplazamientos ahora, vengo a esta opción elijo aquí seguir trayectoria y acá ahora donde dice objetivo me va a aparecer la nueva trayectoria que está dibujada bien si nuevamente le doy animar trayectoria y eh, le doy play o alt a ya tenemos nuestro objeto animado ahora observemos este objeto ha recorrido esta, esta longitud en un tiempo inferior al que demora el otro objeto en hacer todo su recorrido. Entonces necesito editar su comportamiento en esta trayectoria. Eso lo vamos a ver en el siguiente video.